Antes de empezar, un saludo para Mikellino ya que fue el único que pidió un saludo xd espero sea este capítulo de su agrado XD, la chicos perdón por el atraso del capítulo me surgieron algunos problemas y no pude escribir nada de la teoría incluso cuando llegamos a la meta espero me entiendan, otra cosa que se me olvidó decir es que ya que Sarama le pasó los conocimientos de la nueva dimensión solo le pasó esos conocimientos en ese momento o sea solo le pasó hasta ese momento como estaban las cosas o sea la guerra, qué facciones hay solo eso y que Goku descubre para más capítulos xd, quiero aclarar que los personajes que salgan no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores, sin nada más que decir comencemos este capítulo, Goku estaría volando a su academia, pensando qué hacer con su vida, será que vivo una vida tranquila o busco un poco de aventuras, ya que he sentido presencias malignas y buenas, pero veremos qué me prepara el destino en esa academia, yéndose volando más rápido para llegar, bajaría en un callejón para que no lo viera. Volando en la academia, iría caminando viendo que enfrente corto, cuidando la entrada, la cual era Zona, la presidenta del consejo estudiantil, que sintió una presencia maligna en ella, y más presencias dentro de la academia. Esto se pone interesante, pero no me relacionaré con ellos, en fin y acabo, solo te utilizan para terminar traicionándote, sin importarles nada tu esfuerzo, dedicación, sacrificio, por eso he tomado la decisión de ser una persona asocial saliendo de sus pensamientos Goku, se dijo donde quedara el salón del director, acercándose Sona diciéndole que si era estudiante nuevo, este asintiendo, sígueme te llevaré hacia allá, se fueron los dos, pasado los minutos llegarían, y le dijo este es el lugar, adiós, Goku tocó la puerta, es cuando un pase, del director, entrando se sentaría, y le dijo que se iba a inscribir, el director, muy bien le pasaré un examen y depende cómo salga, se podrá inscribir, esté asintiendo, y recibiendo el examen, poniéndose a responderlo, pasado los minutos le entregaría el examen al director, todo bien, diciendo vaya, parece que serás alguien que sobresaldrá en exámenes, dándole un papel con la dirección de su salón el cual era, él, Teresa, salón 1, yéndose de ahí para su salón, supongo que es aquí, procediendo a tocar, saliendo un profesor, diciendo que se le ofrece joven, soy un estudiante nuevo me dijo el director que le diera esto, dando del papel leyéndolo y dijo ah espere aquí cuando lo llame puede entrar está bien chicos hoy tendremos un nuevo estudiante las chicas será guapo ojalá no sea un pervertido ojalá que sea inteligente los chicos ojalá que no sea guapo si es alguien lindo no conseguiremos novia joven puede pasar así esté entrando las chicas kia -ara, es muy guapo los chicos adiós a las chicas demonios otro chico guapo joven se podría presentar, Goku, exactamente qué tendría que decir, tus gustos, que practicas cosas así, ah, ok, mi nombre es Son Goku, practico, artes marciales, lo demás no les interesa, todos estarían sorprendidos por lo dicho, diciendo el profesor que se podía sentar, sentándose en la última fila, a la par de la ventana y a la par de una peli roja que no le dio importancia, pero si se fijo que tenía energía de demonio, diciendo en su mente, Sarama esto será interesante, interesante, así es Goku, será interesante ojalá suceda algo al rato, así es Sarama, nota, creo que diré que Goku cuando habla con Sarama digo que entra a sus pensamientos, cuando llegue a decir eso es que entrará en un pensamiento que solo pueda hablar con él y así, y cuando diga saliendo de sus pensamientos es que saldrá de esa área de pensamientos con Sarama, para tener un poco de lógica xd, fin de nota, saliendo de sus pensamientos Goku diría, bien trataré de no destacar y ser un estudiante normal, empezaría la clase, el profesor estaría explicando sobre el tema de cómo calcular la velocidad de algún objeto, para empezar, tanto la una longitud entre un tiempo, sus unidades también serán el cociente entre unidades de longitud y unidades de tiempo, Goku, con los conocimientos que me ayudó Sarama, eso se me hace súper fácil, el profesor, bien Goku me podría responder este ejercicio, me podría decir la velocidad en la que cae un avión, todos miraron a Goku y este respondió la velocidad en que caería sería dependiendo de su tamaño y peso y de factores como la densidad del aire la velocidad en ese momento será de unos 193 kilómetros por hora todos quedarían impresionados por la respuesta y el profesor dijo eh, su respuesta es correcta con eso tiene 10 puntos más pasarían las clases y se vería a goku yendo hacia la enfermería a dormir un poco en el camino iría pensando sobre si pasaría algo interesante con esa chica de pelo rojo Entró a la enfermería y se quedó dormido, en otra parte, se vería a un grupo de personas hablando, la pelirroja hablaría y diría, ese chico nuevo en mí, no se puso nervioso ni nada, respondió serio, parece ser un sabelo todo. ¿a qué no?, pues se me hizo algo lindo, con una cara de lujuria, Kiba, pues parece un estudiante normal, con eco, pues no sé ustedes pero, yo a veces siento como si su energía sube un poco y baja un poco creo que solo son imaginaciones mías, todos, puede que sean imaginaciones tuyas con eco, volviendo con el peli punta, estaría despertando, diciendo, que bien dormí, estas camas son bien cómodas, pero dormir bastante me dio hambre, iré a ver qué compro, llegando pediría, lo que es costumbre para el comer, comiendo con modales, pasó el tiempo y vemos a Goku saliendo de la academia ya que terminó, viendo al frente vio a la peli roja, pero siguió con su camino, entraría en un callejón, para este salir volando a una altura que no lo mira, viendo desde el cielo, vería a un chico, Goku, ahora que lo pienso ese chico tiene esa energía de ese tal dragón celestial, lo recuerdas Sarama, al que con solo un ataque lo dejaste en muy mal estado, si lo recuerdo Goku, era bien débil y además se había burlado de mi jajaja, ja, ja, ja. lo seguimos o no, Goku dijo, me parece bien así veremos qué sucede, desde el cielo lo siguió, vería al chico acercándose a una chica con una energía de ángel caído, Saliendo de ese lugar yéndose de compras, luego de unas horas de compras y comer, llegaron a una fuente, con los chicos, habló Reinaré y dijo, hey Lisei Kun, para celebrar nuestra primera cita, ¿me harías un favor? ¿Acaso será un beso de qué se trata? Por favor morirías por mí, eh, eso significa que, perdón Yumachan, podrías decirlo otra vez, creo que no escuché bien, Reinaré se acercó a su cuello y dijo, por favor morirías por mí, U' uh? Que Reinaré se elevo y se empezó a transformar, sacaría alas y tendría un aspecto revelador, con Issei, las vi, acabo de verlas, fue solo durante un segundo, pero eran sus pechos, mi primer vistazo a unos pechos de verdad, y de una chica muy linda, es esto lo que llaman Gampuku, maldición, que estoy pensando, ese no es el problema, alas... Reinaré, me divertí, aunque nuestro tiempo juntos fue corto, tener una cita con alguien como tú, un chico ingenuo, esta cosa que me compraste, la atesoraré por siempre, así que, muere por mí, sacando una lanza de luz y apuñalándolo en el estómago, empezando a sangrar, reinaré, lo lamento, desde que supimos que serías un peligro para nosotros, me dieron órdenes de eliminarte lo más pronto posible, si deseas culpar a alguien, Culpa al dios que puso en ti la sacred gear, y sei que fue lo que dijo, reinaré estos recuerdos son hermosos, gracias, así marchándose dejando plumas, y sei es en serio, en este pequeño parque, es una forma tan inexplicable, es así como voy a morir, si iba a matarme, al menos debió haber dejado que tocara sus pechos antes, solo pude verlos un poco, pero tus pechos en verdad son geniales, Yuma Chan es rojo brillante, rojo, igual que su cabello, rojo, incluso más rojo que un cabello color rubio fresa, manos, de qué rayos estoy hablando, son estas mis últimas palabras, es inútil maldición, mi cuerpo, maldición, porque tengo que morir de una forma tan confusa, en verdad fue una existencia patética, si pudiera renacer, quiero, quiero, Ria Senpai, ese hermoso cabello rojo, esa chica, si tuviera que morir, quisiera al menos morir con mi cabeza en sus pechos?, con Goku este había bajado y se había situado en un árbol para ver qué sucedía, entonces por eso lo mato, sabe que esa gear es del dragón emperador rojo, o habrán pensado que era otra, no entiendo muy bien eso. Pero al parecer el chico morirá, en fin, no lo pienso ayudar, para que, una nueva traición, mejor veamos qué sucede, espera que es ese círculo rojo que acaba de salir con el chico, entonces eres tú, quien me llamo, quien, si de cualquier manera morirás, te aceptaré, alas otra vez, tu vida, vive por mí con Goku, que que si puede morir por ella y ella que vive por ella, de verdad esto será interesante, viendo que los dos desaparecieron, o se fueron, bueno, me iré a mi casa, tengo hambre y también sueño, lo bueno que mañana es sábado y podré dormir bastante, así esté saliendo volando hacia el bosque, mientras iba a su casa, estaría pensando, si fue buena idea o mala idea de alojar a Kuroka en su casa, aunque no tengo otras opciones ya que, si no la ayudo Sarama no me dejara de molestar, así que solo me queda hacer eso, en fin, acelerando, llegando en milésimas de segundo a su casa, bajando, entró y vio a Kuroka haciendo la cena, nota. Ya eran las 8 de la noche cuando llegó X de fin de nota, Kuroka voltería y diciendo Goku-san, su cena está servida, por favor siéntese, Goku un poco asombrado y solo pedido, diciéndole a sí mismo, bueno, con que haga la comida y lo demás, no habrá problema con que viva aquí, de lo contrario la mataré no me importa que Sarama me reclame después, ya que solo por él, es que ella vive aquí, bueno la comida se ve bien, probando la comida diría en su mente que está rica, pero le faltó un poco de sabor. Mientras comía, Goku estaba pensando sobre qué le pasaría al chico el cual era Isei. Apareció esa chica, se lo llevó para curarlo o qué haría. Bueno, no es como que me importe si vive o muere, pero me da un poco de curiosidad. En la escuela no quiero llamar la atención, aunque ya llame la atención. Las chicas siempre andan hablando sobre mí, pero no le presto importancia. Esta chica llamada Kuroka me pide que la ayude. Si solo es una simple mortal, no le veo nada de interés, creo. Creo que con una esfera pequeña de ki la puedo matar pero que más da, saliendo de los pensamientos, vería a la chica terminando de cenar, pasaron los segundos y ella le preguntó a Goku, ¿Quién eres? Goku respondió luego, te ayudaré, pero no te metas en mi vida. Luego de eso, Goku se marchó a su habitación para descansar con Kuroka. ¿Quién será? ¿Por qué me ayuda. ¿Quién es esa persona que le dijo que me ayude? Aarara, ah, ah, ah, ah. preguntas que no me dejan descansar. En su mirada se nota un tono apagado. ¿Qué le habrá sucedido para que haya tenido esa reacción? En cierta parte se me hace un poco atractivo. Bueno, iré a descansar. Ak, se me olvida limpiar. Bueno, limpiaré para no defraudar a Goku. Kusan, tampoco quiero ser un estorbo y no una mantenida, bueno esforzarme, poniéndose a limpiar con una cara feliz, nos situaremos en un lugar, tranquilo, habían ángeles. Vemos a una persona alta con armadura dorada, revisando unos documentos, la persona mencionada se llamaba Michael, cayendo un documento con varias hojas, viendo que en ese documento había la imagen de una persona alta con, cola, pelaje rojo, pelo largo, y diciendo, Deidad, Michael nombre. Desconocido, origen. Desconocido, fuerza. Desconocido, con letras rojas decía, potencialmente peligroso, pudo frenar a Dios, al líder de los ángeles caídos, y al líder de los demonios con una mano, en la guerra de hace cientos de años, pasando de hoja vería más información, decía Sacretgear nombrada suprema por el sujeto, una armadura de color dorada, con una imagen, Michael dice que sorprendente pudo frenar a mi padre y a los otros dos con una sola mano, y una sacred gear llamada suprema de color dorada, pasando a la tercera hoja, dios dragón supremo, en la información decía, dragón de color dorado, unos ojos rojos imponentes, en su tamaño reducido, era del tamaño del rey dragón Yulon, Michael dijo, como que tamaño reducido, es más grande, volviendo a leer decía, el dragón en su tamaño normal salía del planeta, era el tamaño de una galaxia vía láctea o más grande que eso, cuando estaba en su tamaño reducido, los dragones celestiales y el dragón del apocalipsis, lo atacaron en conjunto y dejó en un muy mal estado, terminó de leer y diría, ¿Cómo es posible que una persona con tal poder, y un dios dragón supremo, existan les informaré a los otros líderes, creando un portal y llegaría a un lugar donde estaba el actual rey demonio, diciendo que se te ofrece Michael. es raro verte por aquí a menos que sea algo importante cierto?, si es algo importante, le entregaría el documento, así esté poniéndose a leer, Sirsech diciendo esto es real. Si es así hay que tener bastante cuidado y respeto para que no, nos destruya, si aún vive aquí hay que buscarlo y darle un trato especial para evitar algo catastrófico, hay que entregarle esto a, a Sassel, yéndose hacia él, apareciendo enfrente de él, diciendo, un gusto verte a o oh, hola, es raro verlos aquí, ha sucedido algo, si toma esto, terminando de leer dijo que, eh, es imposible que exista esa persona y ese dragón no hay que hacerlo enfadar, bueno están están acuerdos de ofrecerle un trato especial, y buscarlo para evitar una destrucción total estarían de acuerdo, retirándose a sus facciones, llegaría lunes las aves cantando se escuchaban las hojas menear por el viento, una casa a lo lejos en la cual se encontraba un pelo punta durmiendo a gusto, en otra habitación, se veía a una chica, con cola, orejas de gato durmiendo plácidamente, serían las 5 de la mañana, llegarían las 6 de la mañana, y la chica llamada Kuroka despertaría, levantándose se dirigía a la cocina, viendo al peli punta, a punto de salir, diciendo esta, ¿a dónde vas Goku-san?, Goku respondió, no te interesa marchándose, Kuroka solo se quedó pensando y no llegó a nada, decidiendo hacer su desayuno, prepararía su desayuno, y dejaría uno hecho para Goku, Terminando de desayunar se levanto para, hacerlos el sayakin estaría volando lentamente luego de haber salido de su casa, iría pensando con Sarama, diciendo, últimamente he descuidado mis entrenamientos, creo que sería ideal entrenar un poco para no perder mis habilidades, diciéndole a Sarama si le podía poner unas pesas con un gran peso, Sarama respondió, claro no habrá ningún problema, aunque te recomiendo usar tu transformación fase 4, por si te llegara a ver alguien y pasar desapercibido. De recibido, oh, oh está bien, así es de transformándose, y poniéndose a entrenar, paso media hora, y tomando un descanso dijo, uff, esas pesas son algo pesadas eh, estando acostado sintió dos presencias de demonios acercándose hacia su sitio, las dos presencias de demonios llegarían al sitio, y viendo que eran dos mujeres, una con el pelo rojo, una figura que todo hombre moriría por tener en sus manos, y un busto grande, la otra chica sería de un pelo negro, con una coleta de caballo, y teniendo un poco más de gusto que la otra. ¿Quién eres tú? Porque un yokai aquí, responde, con un tono de autoridad. Goku respondió, ¿Quién eres tú para hablarle así a un dios? Ja ja ja no me hagas reír, un simple yokai no puede ser un dios con un solo ataque te podría matar, una vez que te mate te reencarnaré en mi siervo. la pelirroja le lanzó un ataque, y Goku estaba con los brazos cruzados, esperando ese ataque que le haría un poco de cosquillas, el ataque impactó a Goku, y la pelirroja dijo, jaja no pudo con ese ataque, Goku en el polvo diría, ¿qué fue eso, eso me hizo simples cosquillas, no, no puede ser como es que no lo mate, Goku dijo, por tu insolencia te torturaré con una cara de sádico, la mujer de cola de Caballo Tendrá una cara de lujuria por esa cara, Goku quería lanzarse contra la chica, pero escuchó una voz, la cual era de Sarama diciendo, Goku no la mates, busca esa tranquilidad que buscas, ya que si la matas tendrás problemas cosa pero, si mucha gente detrás tuyo, Goku dijo tsk, por esta vez me voy, pero si la próxima vez te metes en mi camino te mataré, así Goku salió volando, con las dos demonios estarían diciendo, esa cara que puso, me hizo temblar, presidenta creo que sería mejor no molestarlo, no, no me rendiré, enteraré hacerlo parte de mi nobleza, así marchándose, Goku estaría yéndose para su casa, pasado los minutos llegó, entró y fue directo a su cuarto, sin percatarse de Kuroka dormida en el sillón, saliendo de su cuarto, con el uniforme, diciendo tengo hambre y se me hará un poco tarde, llegando a su cocina vio un plato con comida, y se lo comió, marchándose a su academia, llegando a la academia vio a la misma chica que la ayudó a buscar la dirección, pasando de largo sin saludarle, entró a su salón, llamando la atención pero no le importó, pasarían las clases, y llegaría la hora del receso, fue a comprar comer, se fue a la enfermería a descansar en lo que terminaba el receso, bueno chicos, me disculpo de nuevo, por no traerles capítulo, haré lo posible por traer capítulos más seguidos.